Oh, look, Cody. Es This que gets super tierna la oh, escena, tío. Here you go. Yes. Awesome. Oh, I'm freezing my ass off. <laughs> I like it here. Was it this cozy when we were here? Yeah. Yeah, it's just, just like I remember it. You wanna, you wanna hang out here for a while? Mm. We should get going. Yeah. Yeah, yeah, you're right. I know, come on. <laughs> What? Where are you going? Race you to the bottom. Alright, you're on. va a ganar. Nope. <laughs> I must have been a hockey pro in a previous life, right? Oh, I love ice skating. I really miss doing this. Uh -huh. A ver si es que nos vamos a perder. Okay. Oh. Algún secreto o algo. LOL, como es sí. está rápido? No lo sé. saltando. Yo no puedo volver a subir. No. No. ¿Qué va? No sé cómo has vuelto a subir, ¿eh? ¿Por el bordecito lo has visto? Que no, que no. O sea, sí, sí, te he visto, pero no puedo volver a subir. Pero da igual, da igual, vamos, hay que bajar. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Sí, no, estaba viendo a ver si podías entrar otra vez en la cabaña o algo. Por si había algo dentro, pero no. Vale. Voy volando. Va más rápido que yo. Dios, vuelo. Te espero. ¡Madre mía! No, la no... ¿Hay un pueblo? Vale, entiendo que tenemos que pasar por el pueblo y eso... A lo largo de hoy... ¿Hemos llegado a fuerza ¿Si ¿Sí, no? <risa> es muy del rollo, ¿no? Mm. Qué guapo. Bueno, wow, mucho. Juuuush, hey, hey, You remember this town? Yeah, of course. This is where we spent our first Christmas together. <laughs> What's happened here? Used to be so busy. I know. Where is everyone? Yes! Where are they? This town used to be like your relationship. Alive and fun! <laughs> yeah! <laughs> But look at it now. Silence. Dead frozen. You'll need to wake it up from its winter sleep! How are we gonna do that, genius? There's ice everywhere. Use your magnets! Magnets don't melt ice. Exactly! But the bells in this town can break the ice! Now, Aww. break the ice and get your prize! <laughs> Did he say we have to ring the bells? Yes. Ring the bells to break the ice. Really? Where does it get these crazy ideas? Come on, let's do it for the town. Dios, incomo esto. Sí. Eh. Oh. Vale, tienes ahí un botoncillo, esfuerzo. Sí. Es. Espérate, espérate, espérate. No, ya entendí, ya entendí. Vale. Vale, sí, sí, sí, déjalo. Ahí. Déjalo caer un poco más. Es pues como que no hay término medio. Ay, me he equivocado. Muy rápido. Este es súper difícil de controlar. Vale, vale. Goes, nice. vale. Vale, vale. Oigo. Oigo. Yeah, eso. Oh, hombrecillo oh. <risa> es de, de nieve. nombre es el ¡Qué feliz. ¡Qué ¡Qué, ¿no? qué right. oh, like ya yeah, you know, you know. Ya, ya, da igual, pero más <risa> Debo la campana ahí ¿eh? Uy, Doña Me gusta su abrigo ¿Pero qué hace? ¿Por qué, ¿por qué va fumando? Es este... que tiene frío Cuidado okay. Vale, vamos a ver las palanquitas Cuidado a ver, ya basta, ¿no? ¡Ay, tiene una mochila de conejito! Es, es un oso, ¿no? O sea, sí. No, no. Bueno, es un, un animalillo. Yo diría que es un osete. Es un conejo. ¿Le has visto las orejas? Bueno, bueno. Ahora voy. Ay, vamos a confirmar el misterio de la mochila. No. Estaban viendo el, el pueblo. Ah. nada no, pero no tiene mucho, ¿no? No, es que eso no. estoy ya. Porque las casas de arriba las altas no se puede acceder. Ni siquiera la parte alta de la Ya. Vale, vente. Un poquito más. Ahora. Sí, bueno, Pero, no, aquí hay. ¿Cómo puede ser más Que aquí haya también más hielo. Yo, pues es Aquí no se han escuchado las campanas. Ah, porque estaba cerrado. es uh. uh. vamos a a ver, ¿a qué campana vamos a ir? Pues... A esta de aquí, ¿te parece bien? Y uh. uh. eh, no, espérate. <risa> Te has visto de derecha a puntas. Ahí ah, no. vale. ¡Ah, ¡Ey! Eh. <risa> <risa> Ay, estoy sin bolas. Uy, uh, oh, uy. Hey, hey. Ay, yo también quiero. <ríe> ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Chiquito. Ay. Hey. <ríe> Toma, ahí no tengo bolas. <ríe> Eres una abusón, ¿no? ¿Eh? Ay. Ay, oye, oye, oye, oye A ver, doña, ¿cómo se soluciona esto? ¿Eh, ¿Puedes mover eso? No, estoy mirando el pelo Aquí hay más muñecos de nieve, igual hay algún logro ¿eh? Seguramente Ahí, tengo no, pero... unas bolsas. Creo que está reventando todos los pobres muñecos. Sí. <ríe> vale, a ver qué. No, ya no quedan muñecos. Vale. Eje. Vale, ¿qué hmm. quieres que mueva? Vale, es, exacto. Espérate, espérate, déjalo ahí, déjalo ahí. Déjalo ahí. Vale. Que me te pase Vale. ¿Vale? Ana ¿Puedes soltarlo? Sí, pero no puedo hacer nada. What? Ah, tienes que subir. ¿Cómo? Es que arriba... Que arriba hay un botón rojo. Sí, pero no tengo forma de hacer allí. Ah, a ver, espérate. ¡Ah! No, espérate, espérate, déjame que suba. Vale, ahora muévelo. Loco, ¿No puedo moverlo? Ah, no puedes moverlo. Solo puedes moverlo tú. Ah. Vale, pues Ve a ver Vale, para, para, para Ah, vale, ya entendí Voy Ahora Vale, ahora sí Vale, y entiendo que me tienes que volver A suelta O sea, llevarlo al otro lado Vamos, salto. vale Ahora. ah sí sí oh para hola, hola, oh. hola, hola, hola, hola, hola, ay eh, llévame para no no un... Sí. Vale eh... Uy No pasa nada, tranquilo vale. vale, ya Vale, ya Al otro lado No sé. Venga, ahora sin correr. No, no, no te caigas. Es que no sé ni dónde me he caído. Por un hueco. Ah, por ahí. Aquí a por la ahí. derecha. Y es que lo haces difícil, eh. Ay, ay, ay, ay, ay. Insístele, insístele. Eso. ¡Uy! ¡Ay, tortitas uy, tortita. ¡Qué bueno, no! ¡Oh! Uh, uh, uh. ¡Eso es un lord! Yay! ¡Qué ¿Son enormes tú? Sí, sí. ¡Hola! ¡Eso oh. es súper grande! ¿Puedes, ¿Puedes saltar encima de tus cabezas? ¿Sí? Oh. ¿Puedes comer tortitas? Oh. ¡Eh, eh, eh! No, no, no. Eh. Oh, so tasty. Es que yo me he comido una una torre entera so de tortitas. Eh, eh, eh, señora. Oh, I can't eat bite. I mm, this is delicious. Oh, oh, loco. Yummy. Ah, oh, so good. Oh, so tasty. <risa> so tasty Lo no me sí, soy... ah, Ahora. Oh, I can't eat another bite. Maybe. Maybe. <risa> mm, this is delicious. Mm, delicious. Oh, <risa> mmm, delicious. Podemos tener me una sartén así. Oh, sí, para hacer ahí oh. de golpe. Oh, so ¿Cómo saltas en la cabeza? Ahora. Y va en un columpio. ¿Te columpio? En el otro. Ah, oh. Dime que lo puedes tirar, por, por favor. favor. Dale. Vale, suelta. A eso. Hola. Parla has tú. ¿Has visto volar? Sí, sí, sí, sí. ¡Uy! No, no, ya te Igual te tienes que alejar un poco. No, es que te, te tengo que recoger y lanzar en el momento justo. En rollo, no puedo hacer más fuerza porque si no lo paro. Ay. Ponte en el otro que es más fácil. Uh. Uy, se ha quedado ya medias. De los personajes no que se puedan caer No lo sé Hombre, te lanzas tú <risa> Literal Hola Ah, pero no puedes llegar hasta allí No, no, llegas. no, no, no. <risa> Qué lastimo. ah Mira, perfecto, he aparecido en el tineo Eh, ¿dónde estás? Espérame, mí, yo también quiero ay, También puedes lanzar a este pobrecito ay Que bien, cuidado. No, no, suelta, suelta. Ahora recoger un poquillo. Ahí. No, no. No subo yo para allá. Vale. Y ahora recoger un poco y luego lo sueltas. ¡Auch! ¡Ay! No da igual. Empujame. mí. Oye, <ríe> no, me antes. <ríe> pues intentar recogerte. Me pongo en el rojo, da igual. En el rojo me pillan mejor. Jejeje. ¡Wow! <ríe> Hostia, ¿tú? Uy, casi te tope yo Ahí va Uy. Vale Vamos a la siguiente torre Vale ¿Has Está visto el teleférico ese? ¿Lord? Sí El de arriba, pues ahí seguramente Habrá algún minijuego o algo Cuidante que hayas Pues rally es que no sé cómo se llega. Uy, ¿esto qué es? ¿Qué? ¿En serio? Están tomando el sol? Supongo. Oh. Uy. ¿Qué has hecho? Escóndete. Oh man, Does this feel good? <laughs> uh. ¿Qué has hecho? Thank you. ¿Qué? Le he tirado una bola de nieve. Right. Uy, oh, I love these chairs. Mmm. <laughs> <laughs> oh. ¿Sube? sube. ¿Cómo? No te puedes sentar. Así ah, con la Ay, ay, ay, ay, no, no, no, no, no. Es que se me ha suelto antes de tiempo. Ah, bueno, pero no pasa nada. Puedo patinar. O sea, es que va a Vale, eso es para hacia llegar... Hacia Ribota. Uy, hola. Hola. Ahora sí que me estaba apareciendo. O sea, cuando le dio al botón de reiniciar en el último punto de control... Oh. Sí que me ha aparecido el imán. Vale. Ahora sí que me aparece No entiendo nada Vale, suéltate Vale, vas a tener que andar, ¿eh? Voy a suelta, suelto la rueda poco a poco Avanza, avanza, avanza, avanza Pues yo yo bien, que se estaría bien. Vale? Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Ey, ¿qué me pasa? Pues yo yo Camino. <risa> que no sabías hacia dónde la saquera. Tu camina. Hey. No, no, no Ah, vale. Yo que... <risa> vale. ahí empujando. Uh <risa> ¿Vale? Nice. Uh. Una noria. Oh, qué guay una noria. Uy, what? what? Casi me he la crisma, pero bueno. Me siro. Cuidado. Oh, no. Parecía una idea maravillosa. Uy, perdón. ¡Ah! <risa> oh, ¡No! Vale, ya entendí. Pilla un azul, pilla un azul y empújalo. ¿Sabes? Ves empujando los... ¡Velocidad supersónica! Ay, uy. Ay, la idea es llevarlos así, ¿no? Del chill. No, no, no, no. Así, así, así. Va, vamos a seguir. <risa> Ya voy, ya voy. Ahora me subo. Ya. Te puedo. Oh. Ya he llegado. <ríe> Súbete tú. Ya está. LOL. Ah, vale. Entiendo que por la inercia subes ya. jeje Hello. Ah, Cuidado Cero tropiezos. ¡Oh! <risa> Lol, que es un cañón de nieve. Sí. <risa> Pero ¿y entonces la noria está para qué? Pues no lo sé A mí lo que me escama es cómo se llega allá arriba Ahí arriba se tiene que llegar con el lanzador ese es seguro para acá Lo que pasa es que antes te he lanzado pocho Uy, no lo puedo coger No, no me deja cogerlo, guau, ¿por qué? Pues antes sí que hemos podido, eh Sí no sé Let's go por la última torre A turtle out here uh. <risa> está? Ay. Ay no pillara a nadie tú ya. ¡Qué susto! Eh. Quería ver si podía romper... A ...alguno de los ciudadanos con la, la tortuga, pero no puede ser. ¡Hallo! Ah. Eh, ¿Cómo se llega hasta allí? Sinceramente, no sé. Ah, por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, tú también se ¿sí? a uno. Ah, sube ahí. Eso es. Sube ahí con el trampolín. Eso es. Y con ese. por esa cadena. Exacto. ¿Dónde tenemos que ir? Ah, vale, a esa torre. ir por aquí ya está. <ríe> sí que es por aquí Ya oh. está desactivado ah. el imán ah, cuidado, suelto ah What? No. Oh wow wow, vale, tienes que ir, tienes que ir por aquí Ya, ya, ya, ya, ya Pasar para allá Buah oh, ¿Cómo como yo ahí arriba Con, con los imanes que yo te voy tirando por la pared de hielo. Eh. Sí, sí, déjalos que caigan un poquito. Eso es. Ya estás arriba. Vale, perfecto. ¿Cómo se puede seguir ahora? Espérate, espérate. Te va, a faltar, te va a hacer falta uno. Rollo aquí en medio. y, otro ti, y otro Vale, y ahí ya te puedes bajar de la plataforma. Vale. Vale. Bueno. que okay, el siguiente, no, un poquito más al ladito, hay que es continuar por la dios, esta va ¿Vale? a ser difícil mm -mm. El otro va un poco más para abajo ¿sí? No sé hasta dónde tienes que ir Me quedo sin pared No, ya sé, ya sé, ya sé Ah, vale <ríe> Digo guay ¿Alguno más hace? No, ya no puedo tirarte más No, ya está Nice la verdad es que este trocito está complicado, ¿eh? ¡Uy! ¡Buetes! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh, el teleférico! ¡Hey, hey! And that's the last bell. ¡Oh! ¡Oh! Hey, ¡Hey! ¡It looks like that gondola lift is working! Hey. Ay. ¡Let's catch it to get to the top! ¡Wow! ¡This place has a great energy now! Has cogido un pájaro, ¿no? Sí ¿No? ¿Tú has podido? Eh, no, pero no sé qué hacían tampoco No, simplemente van dando vueltas Pero te deja más o menos un poco cerquita pues. Nada, coge los rieles y ven y ya está ¡Hola! ¡Oh, Cuánto riel hay, no? Es que no sé cómo llegar hasta allí Voy a por ti no, estoy <risa> no, Me sí un ángel de nieve No, hey, ni te me quiero. <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Qué guay, tío! Eso, han tenido que pasar pipa desarrollando esto vale, ¿vamos? Sí, por aquí. Uy, este mijo no lo lleva muy bien, ¿no? ¿eh? Lo del ángel de, la... de nivel. <risa> <risa> <risa> vale. Eso. Look at all those funny people! The whole town is alive again! We made it! Yeah, <laughs> my ears are still ringing. <laughs> Good job, though, Cody. You too. Oh. Hey, oh, there's my. the shop where I got your Christmas gifts! Oh, uh, what? You told me you got my gifts before we got here. I did, but I left them at home. You could have told me. Instead of spending money on new gifts. I was worried you'd be disappointed. Of course not. I could have waited for my Christmas presents. Oh. But what happened to the gifts at home? Oh no. I hid them. No. Those were your presents next year. Ah. <laughs> Smart as always, ah. eh? La taberna de sal. Ok. La taberna de sal. Sí, de sal en plan, de de salir. Uf, oh, cuidado. Ya estoy aquí. Que en reggaetón del bueno, ¿no? <risa> <risa> <Tremendos combiotes>. Tremendo cumbiote. <risa> Tremendo cumbiote aquí. Sí, ese... Qué. <risa> oh no, no, no, yo quiero las gafas Oh, mira Eso, <risa> Eso. <risa> hola, hola, hola, hola Bueno, al menos hace un corazón, ¿no? <risa> ¿Por qué este está desnudo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La verdad es que me veo bien perrón. Eh, que cringe, ¿no? Hombre, es un poco raro, ¿no? Oh, I love this hat. Uff, mi hijo, estás un poco pocho. ¿eh? Este sí, sí. ¿Y este sí. está bailando aquí todo solo? Eh, pero. Está haciendo. Está perreando ahí haciendo tuerca. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No sé, no se sé, estaba viendo. ¿Ves? Eh, ahí? No, eh, ni hay. No, no hay Hielo Voy, voy. ¿Vas lento, mijo? No, es que estaba Ah, mira, mira. Eso no es. <risa> eso es, eso. eso. Uh, este movimiento me mola. Dale ahí. <risa> La tip, es el movimiento la, de caderita La t La tipos. Eso es ah. súper amenazante, eh Tú, Bueno mm, mm, mm, mm, mm, mm. Podemos hacer gif de esto, por favor mm, mm, mm, mm. ¿What? Ah. O sea, tenemos que ir por Ay, aquí Lo sí. puedo dejar recortadito Vamos a dejar que lo... Que haga el benito un poco Eso es Nah, y ya lo recortaré. <ríe> ¡Le cojo! ¡Hey, Cody! El ritmo? ¡Oh, yeah! It's Fox, la time! Ah, con la... ¡Esto es muy rollo. Esqueleto. No, no sé cómo se llama el ¡Sí! <ríe> ¡Madre mía! ¡Madre mía! que va ¡Madre mía! ¡Uy, no! ¡Ah, qué asco! ¿Por qué se ha vuelto todo tan gore? Sí, no sé, en un momento, ¿eh? ¿Había necesidad? Pues parece que sí. Me quiero preguntar por dónde vamos a salir. Tampoco hace falta averiguarlo ¿Oh? ¿Sí? Pues sí, canasta. Esto estaba pinchado así. Pues ¿eh? tiene pinta. Estaba pinchado así en qué sentido. No, ¿qué, que te colabas por la chimenea, rollo. Ah, supongo que sí, que está... ¡Dale, ahí! Pero ha sido muy creepy, ¿eh? Lo de la bestia. Sí, no... No había necesidad.